Hola mis queridas amigas, bienvenida a tu canal. En esta ocasión tenemos una gran creatividad para que tú puedas ganar dinero con tu manualidad de la costura. En esta ocasión tenemos este maravilloso conjunto. Como sabemos, los conjuntos hoy día están imponiendo la moda en el mercado, así que es una excelente idea realizar una gran variedad de diseños para enamorar a tus clientes y empezar a aumentar tus ingresos. En esta ocasión utilizamos diferentes tipos de materiales como esta cinta de tipo de encaje para la decoración tanto en el torso como en los tirantes y a los costados de en la parte del short. También le agregamos voladitos y corte estilo princesa para que se vea mucho más hermoso. ¿Qué tipo de detalles le agregarías tú? Por favor déjame en los comentarios y si quieres tutoriales puedes hacerte miembro de nuestro canal aquí en el botón unirte. El siguiente diseño es una batica muy muy sencilla y miren cómo nosotros podemos utilizar un estampado de rosa, se ve espectacular y como accesorio le podemos agregar unas zapatillas como esta, recuerden que los accesorios son muy importantes para capturar la atención de los clientes. Acá volvemos a tener esta hermosa bata estilo japonesa, ya que tenemos este estilo de cuello donde lo decoramos con plumas y también estrellas. Le agregamos unas balonitas de color blanco en la parte de las mangas que combina perfectamente con las estrellas estilo puntico a lo largo del estampado de la tela. Se ve hermoso y sobre todo con los accesorios que le agregamos. Y qué decir de este conjuntico, tiene un estilo retro, pero hace que se vea muy hermoso cuando nosotros resaltamos una, uno de los colores de las rayas que tiene varios colores y varias tonalidades. Resaltamos es el color rojo. Acá volvemos a tener esta hermosa bata con otra tonalidad. ¿Qué tipo de estampados utilizarías tú? Además, es un diseño tan sencillo y básico que hasta nuestras principiantes lo pueden realizar. Recuerda que los tutoriales, patrones, todos los consejos que necesitas para que tu diseño quede perfecto, lo puedes encontrar acá en el botón unirte. Acá tenemos esta hermosa blusa de color blanco y miren cómo le agregamos una mini falda con doble plices para poder hacer que esta quede muy acampanada. Utilizamos una falda de tela de cuadro. Se ve hermosa y muy fácil de realizar. Recuerden que también tenemos un grupo de WhatsApp donde semanalmente subimos un tutorial. Si quieres disfrutar de ese hermoso tutorial, puedes hacerte miembro desde ya. Acá tenemos una bata y miren el estampado tan maravilloso que hace que se vea mucho más atractivo. En la parte de abajo le agregamos unos voladitos dobles para que llame mucho más la, de, la atención. Detalles como esto o accesorios diferentes hace que el diseño se vea mucho más original. También puedes agregarle como accesorio un tapaboca que combine con el estampado del vestido. Lo cual hace que quede súper súper práctico sobre todo en esta temporada de pandemia. Miren cómo nosotros podemos utilizar este estampado y tiene un estampado de Louis Vuitton con estos ositos. Queda bastante genial. Acá tenemos el vestido que no puede faltar en nuestro emprendimiento, es el estilo princesa. Ese tipo de falda bien acampanada donde le agregamos unos plices en forma de tablones y unas manguitas súper abombadas que inspiran mucha ternura y lo tierno se vende. Así que es un punto a tu favor agregándole esos detalles. Este diseño es uno de los más buscados hoy día y lo que está imponiendo la moda. Miren cómo nosotros podemos hacer un vestidito básico y sencillo, pero agregándole una tela transparente por encima para forrarlo y se vea mucho más delicado. Por ejemplo, la tela transparente también se la agregamos en la parte de arriba de la pechera y en las manguitas. ¿Qué les pareció? ¿Te gustaría ver el tutorial? Aprovecha y hazte miembro de nuestro canal. Acá tenemos esta hermosa blusa de tela de algodón, pero utilizamos este tipo de tela donde tenemos este tipo de pie bien enrolladito formando estilos rositas y se ve bastante tupidito para el resto del vestido. Lo cual queda bastante original y llamativo, diferente a los atuendos que nosotros vemos en el mercado. Y es que la creatividad es un punto muy muy importante para emprender nuestro negocio. Volvemos a esos vestidos sencillos estilo Batica y por encima le colocamos una tela transparente para que le dé ese toque delicado y original. Pero en esta ocasión utilizamos una tela transparente de color verde. Esta nena se ve súper espectacular con este hermoso atuendo. Es un conjunto donde en la mini falda utilizamos el estampado de Animal Print que nunca pasa de moda. Una pretina de color negro y cada costura con sus ruches también tiene la costura de color negro. Se ve genial y sobre todo con esta blusa donde las manguitas y el cuello tienen Animal Print, esta tela de Animal Print y un aplique hermoso en la parte delantera. Acá tenemos este hermoso diseño donde nosotros podemos utilizar este estampado de pandas para la parte de la mini donde tenemos plices abiertos hacia afuera. Y tenemos una blusa manga larga estilo abombado que hoy día está imponiendo la moda y esos voladitos alrededor del cuello donde tiene el orillo una costura de color negro. Acá tenemos el atuendo para que lo puedas visualizar mucho mejor de la pequeña que vimos anteriormente, donde tenemos la falda de Animal Print. Este diseño es súper, súper elegante y te parecerá increíble porque es muy fácil de realizar. Miren cómo nosotros tenemos esta bata estilo corte A y le agregamos ese cuello con esta tela peludita que hace que inspire mucha elegancia. No olvide todos los accesorios, el tapaboca, el bolsito que combina perfectamente. Acá tenemos una tela de cuadros para realizar estos hermosos vestidos. Podemos tener un estilo princesa con la pechera, un bie en todo el contorno para hacer la figura hermosa y unos lacitos a los costados. O una batica como la pequeña que vemos a un lado con ese cuello redondo y también los lazos a un costado de color azul resaltando las rayas de estos cuadros. Este vestido es súper divertido así que es perfecto para los machi, las más chiquiticas de la casa. Miren cómo nosotros podemos utilizar el estampado de lunares gigantes de diferentes tonalidades. Sin embargo, nunca pierde la elegancia al utilizar esta esplice de tablones y dejar la falda muy acampanada y podemos utilizar un armador. La parte de la pechera tenemos este tipo de manguitas abombadas. ¿Y qué decide de este estampado tan original? De verdad que también se ve eh, genial y elegante con esos plices de tablones. Acá también tenemos un vestidito de animal print, pero por encima tenemos unas rosas lo cual hace que se vea mucho más original este tipo de estampado. La falda también tiene este tipo de plices de tablones. Y miren cómo resaltamos el color rojo con accesorio. Esto lo hace ser mucho más atractivo. Tips e ideas geniales encontrarás en este canal. Y subimos videos todos los días. Por eso puedes darle clic aquí en el botón suscribirse para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo video.